Hola, ¿cómo estás? Otra hermosa, maravillosa semana y otro mensaje para ti. La gente nos ha escrito y nos ha preguntado, ¿cómo puedo tener esa comunión con Dios? ¿Cómo puedo tener ese tú con, con el Señor? Y te vamos a dar cinco, cinco consejos para hablar con Dios. El primer punto, recuerda que Dios te escucha siempre, Él siempre te va a escuchar, nunca lo olvides. Y vamos a ir al Salmo, capítulo 34, versículo 15, que nos dice, Los ojos del Señor están sobre los justos sus oídos atentos a sus oraciones, Él siempre va a escuchar tus oraciones, no importa tu aflicción no importa tu carga, entrega al, al, al Señor, dale esa carga al Señor. Número dos, su misericordia es más grande que cualquier de tus pecados. Esa, esa misericordia del Señor, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos 4.16, ¿qué nos dice? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Esa gracia que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que ese momento para hablar contigo, Señor, nos ayuda como hablábamos en el primer punto. A que tú escuches nuestras oraciones. Número tres, elige un lugar tranquilo que te permita escucharlo. Elige un lugar no sé dónde tú vives, en un cuarto, si te tienes que ir a un baño, al pie del inodoro, no sé. Pero tú vas a escoger ese lugar, el Señor no, no le va a importar dónde ese lugar que escojas. Lo importante es que tú cojas ese, ese lugar para que tengas esa intimidad con el Señor. Y en Mateo 6, 6, ¿qué nos dice? Pero tú cuando pong te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Mis hermanos, no importa el lugar, el Señor se va a agradar que tú tengas un corazón contrito y humillado. Algo maravilloso que cuando tú tienes un corazón contrito y humillado para el Señor, el Señor se alegra. El Señor se alegra al ver que tú estás haciendo uh, esa oración, esa conversación con el Señor. Número cuatro. Concéntrate, concéntrate en lo que estás eh, hablando con el Señor Orando con el Señor Si suena un timbre, si suena el celular Olvídate, apágalo Olvídate lo que está pasando Porque en ese momento el adversario siempre va a querer poner una interrupción Recuerda que Dios sin ti sigue siendo Dios Pero tú sin Dios no eres nada Y algo que nos dice eh, Filipenses, el eh, versículo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 y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Recuerda eso, concéntrate, no te hagas desviar de los pensamientos, de pronto que tengas que ir a pagar un recibo, eh, que se te olvidó hacer la comida. No, en ese momento tienes que concentrarte en hablar con el Señor. Número 5, platica con Dios. Platica con Dios como lo haces con tu mejor amigo. Tú tienes un mejor amigo, si lo tienes... Conversa con Dios como lo haces con Él. Y mira lo que nos llevaba el Señor. El proverbio 18:24 Hay amigos que llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano. Ese gran amigo, recuerda, que no nuestro Señor Jesucristo, que somos sus amigos. Y yo quiero ser ese amigo. Y cada día más le pido que seguir estos pasos. ¿Para qué? Para seguir en esa comunión. Para tener esa fidelidad como Él la tiene conmigo. Él es fiel, y, pero nosotros a veces perdemos esa fidelidad. Recuerda, seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y algo maravilloso, siempre dale esa gloria, siempre dale esa honra al Señor. Y recuerda que estos cinco consejos para hablar con Dios son muy importantes. Si tienes que repetir el video, repítelo, repítelo cuantas veces tú quieras, compártelo para glorificar eh, la palabra del Señor, para compartir estas buenas nuevas reino en los cielos. Recuerda que tú también eres un gran discípulo y esos discípulos tú tienes, el Señor te ha dado esas grandes batallas y por eso siempre dale esa gloria, esa honra al Señor. Nos veremos en otra emisión, en otro video. Que Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones.